Así, luego me lo paso acá, le doy vuelta allá. ¿qué El blog de Neri. Ya sé. No, no, no, no seas si naco. Ah, hola, grabo videos. O sea, yo tomo agua así. que no? ¿Dónde está el dinero? No me no, no. no me graben. Aquí estamos no, no. Oye no.